Si cada hora viene con su muerte Si el tiempo era una cueva de ladrones Los aires ya no son tan buenos aires Si los nuestros quedaron sin abrazos La patria casi muerta de tristeza Y el corazón del hombre seis bañicos Antes de que esta la vergüenza Usted Cantamos porque el río está sonando. Y nuestros muertos quieren que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielos cada noche siempre era una ausencia Y cada despertar un desencuentro Y usted, y usted preguntará, preguntará por qué, ¿Por qué canta porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas cantamos porque el grito no es bastante Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque, y porque en este tallo en aquel, aquel fruto cada pregunta. Pre pre La cultura es el alma de los pueblos, y hoy más que nunca, cuando volvemos a la necesidad más básica de tener lo imprescindible, el arte y las expresiones artísticas se manifiestan aún en los momentos más difíciles. Río Grande tiene artistas, Río Grande tiene voz.